Desde que te vi juré que esto Por mi santa tenía madre qué que pasar Tenerte de frente sí. para poderte besar como el camino y casi me rindo Pero pensé en el premio No te voy a dejar ir, porque esta se llama a mí, tú la flor y el colibri. Ay, escucha, mejor, mejor. No te comparas con nada. Cuando me modela en pijama Comerte qué sensación tan bacana. Y hacerte el amor cada vez que estás brava Mía. Yo tiré los dados, saqué doble seis Tú eres mi ama y yo te coroné como ve El que me dijo que no iba a poder Porque tú nunca me ibas a voltear a ver Y ahora te beso, me besa, te acaricio, me acaricia Porque eres tú la mujer que me ama, que me trama Lo de nosotros no lo cambio ni por fama Eres mi hazaña, como salir del casino sin perder nada Porque eres un poco, eres mi mano de cartas Quería que fuera. Si cae cae yo, si cae cae yo, si cae cae yo, si quien llegó Urban tuyo